Eh, se hizo la socialización del proyecto Más Campo, Más Sostenible, donde se plantea, donde aportan recursos empresas públicas de Medellín, Isagen y el municipio. Este proyecto tiene como objetivo final eh, una tostadora de café. ¿En qué consiste? Son 80 beneficiarios, donde a cada beneficiario se le hace una inversión de alrededor de 6.200.000 pesos, son casos diferentes, habrán personas que necesitan una marquesina, habrán otras personas que necesitan una despolpadora, un plan de fertilización eh, y se prioriza y se, se le invierten los recursos. Esta iniciativa está muy buena desde que nos pongamos de parte y parte y seamos responsables para, para a, a emprender en la empresa que que nos está motivando. Ojalá que de verdad se vea y que haya mucha responsabilidad y muy buen manejo. Este proyecto es un proyecto a tres años donde se van a ejecutar, eh, se van a hacer análisis de suelos, pruebas de tasa y todo en torno a la producción de café. Se va a crear una empresa donde se va a sacar la marca propia, registro INVIMA y todo para eh, sacar café tipo de exportación. Pienso que es para sacar adelante y vender un café a futuro más caro, para poder que nosotros tengamos más altos recursos. De que todos nos comprometamos y que si podemos, que ninguno nos descuidaremos del grupo y, y para poder salir adelante y todos coordinemos bien coordinados. Queremos apostarle a este proyecto porque el café es el primer renglón de la economía de nuestro municipio, ¿cierto? Y por ende queremos comprometernos. Desde la Administración Municipal Unidos para Alejandría Costumbrero Territorio, siempre hemos querido valorar mucho el trabajo que ustedes como campesinos que son profesionales, porque nosotros somos profesionales administrativos, pero ustedes son profesionales en lo agrícola, en el campo y eso es muy importante y muy valioso. Entonces es una empresa de esas 80 personas, entonces la idea del proyecto es que queden 80 fincas montadas más la tostadora que sería el producto final. También estamos en una reunión con los paneleros, donde hay un proyecto con regalías para 80 familias, de esas 80 son 40 para paneleros y 40 de plata. Eh, los 40 paneleros también se les va a hacer una inversión alrededor de 7 millones de pesos, donde se a entregar unas, unas pailas en acero inoxidable, unas mesas en acero inoxidable, eh, una pistola de termo eh, se les va a entregar gallinaza, se les va a entregar cal eh, químico, y entonces es fortalecer a esos 40 paneleros en las siembras nuevas de café, de, perdón, de, de caña, donde se van a mejorar las cañas existentes y se van a hacer siembras de cañas nuevas. Todos unidos avanzamos y progresamos.